Bueno, hola amigos, amigas, amigues, eh, compañeros, compañeras, compañeres de este curso de Astrología. Eh, hoy nos toca empezar con las casas. Hoy vamos a ver las generalidades de las 12 casas astrales. En Astrología hay 12 casas astrales eh, y vamos a ver de qué se tratan, qué son... Y después, en las próximas seis clases, vamos a ir viendo de a dos casas eh, en los doce signos. O sea, vamos a ver, por ejemplo, eh, casa 1, casa 7. Casa 1 en Aries, casa 7 en Aries. Eh, vamos a ver la... después, en la siguiente clase, la, ca la casa 2, 8. La casa 2 en Aries, la casa 8 en Aries, por ejemplo. ¿sí? Así en los 12 signos. Bien, eh, entonces, eh, ¿qué son las casas astrales? Lo primero que quiero contarles es de dónde resultan las casas astrales. Las casas astrales o astrológicas, como le quieran llamar. Ah, les recuerdo antes de que acá abajo en la cajita de, de descripción del video les queda esta clase eh, completa, por lo menos, el resumen de lo más importante que tienen que considerar. Eh, y, eh, y que si no están suscritos al canal, se suscriban, eh, le den like al video, y también que le den clic a la campanita y que me dejen un comentario, y todo junto, porque todo me ayuda. Eh, me ayuda a que YouTube eh, lo viralice más los, lo viralice porque la verdad mis videos no los viraliza. <ríe> bueno, vamos entonces a ¿qué son las casas? Eh, las casas astrales están dadas por la visión ¿sí? ustedes saben que cuando uno mira o sea, uno tiene un punto y se abre, ¿no? Ese punto, no sé si lo están viendo en el video, o sea, es la visión, sería el ojo, y la visión, así, en, en porciones de torta, digamos. Entonces, acá, eh, este sería en, eh, en plano, ¿sí? El planeta Tierra... Eh, y el momento del nacimiento, o el, pum, el, eh, el día, minuto, eh, día, mes, año, hora, eh, en el lugar de nacimiento sería este puntito, que si yo miro en eh, vista, eh, sería perpendicular exacta así hacia arriba con el telescopio lo que voy a ver es este punto ¿sí? que es el medio cielo si yo miro desde este punto que sería el punto en cuestión, en estudio para la eh, izquierda sería voy a ver en el horizonte, hasta donde me da la vista, este punto, que sería el descendente. Y hacia la derecha voy a ver este punto, que sería el ascendente. O hacia el este y hacia el oeste. El este, por donde nace el sol, es por donde se ve el ascendente. ¿sí? Eh, entonces. Cada una de estas porciones, dependiendo de dónde sea este puntito del medio cielo, eh, las voy a ver de distintas maneras. Porque cuanto más este puntito venga hacia este lado, hacia el este, por ejemplo, estas casas las voy a ver más grandes. O sea, voy a ver el medio cielo por acá. Y estas casas más chicas. Eso se da para los nacimientos. Yo, por ejemplo, esta carta que yo tengo hecha, eh, tiene las casas bastante parejas, porque lo hice como si fuera un nacimiento en la ciudad de Quito, eh, que es la ciudad que yo encontré más cercana al Ecuador. Cuanto más cercano al Ecuador se nace, las casas son más parejas, más de 30 grados cada una. Y cuanto más al sur o al norte se nace, o sea, más alejados del Ecuador, las casas se empiezan a ver. Hay casas más grandes y casas más chicas, o sea, más desparejas. Lo que sí siempre van a ver es que las casas enfrentadas son iguales. De hecho, cuando eh, levantamos la carta natal a mano, se enseña a calcular de la casa 1 a la 6. ¿Por qué? Porque la, la 7 va a ser igual a la 1, eh, nada más que en el signo contrario. La 8 va a ser igual a la 2, nada más que en el signo contrario. La 9 va a ser igual a la 3, nada más que en el signo contrario. La 10 va a ser igual a la 4, nada más que en el signo contrario. La 11 va a ser igual a la 5, pero en el signo contrario. Y la 12 va a ser igual a la 6, pero en el signo contrario. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si acá tenemos el horizonte, o sea, el horizonte del oeste el punto donde nuestra vista puede llegar a ver en el oeste y este eh, sería en el este hasta donde nuestra vista puede llegar a ver quiere decir que todas estas casas van a estar visibles a nuestros ojos va, va a ser lo que se llama la cúpula del cielo ¿sí? Todas estas casas también van a existir, pero van a, no van a verse desde acá. Se vería desde un punto de acá abajo, ¿sí? pero desde este punto no alcanzo a verlas. Pero están esas casas. En astrología se toma el todo. Todas esas casas están imprimiéndole un, eh, una energía particular, a, eh, a ese nacimiento ¿sí? entonces decimos en astrología la primera gran diferenciación que hacemos es que decimos que todas estas casas que están pero están ocultas corresponden al interior del ser humano ¿sí? al interior del objeto de nuestro estudio y todas las que están acá arriba corresponden a lo que ese objeto de nuestro estudio o sujeto a estudiar eh, relaciona con el afuera, con los demás cómo se muestra, cómo es, cómo se relaciona ¿sí? todo lo que se ve de ese ser humano ¿sí? bien, entonces Ahora sí, me puse los anteojos y, como verán, tengo mi machete para el día de hoy hecho. Esta carta yo fue la carta más precisa que, que pude encontrar. En realidad podría haberlo hecho un poquito mejor. A ver si lo hago que coincidan más todos los signos. Ahí está, ahí coinciden todos. Eh, si ustedes ven... A ver, primero vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero que nosotros vimos, una de las primeras clases, fue sobre los signos. El sol en cada signo siguen ¿Sí? En los doce signos. Los signos es el cómo actuamos. ¿Sí? Ante una misma cuestión, cómo actuamos. Los planetas eh, son el qué ingredientes le ponemos a esa actuación. ¿Sí? ¿Somos más fríos? ¿Somos más distantes? ¿Somos más guerreros? ¿Somos más enérgicos? ¿Sí? Es el qué le ponemos. Y las casas son el escenario. ¿Sí? Son eh, donde lo actuamos. Cada casa... Está relacionada con un signo. Y por supuesto, comparte con ese signo el elemento y la cualidad. O sea, la casa 1 está relacionada con el signo de Aries, porque Aries es el primer signo del zodíaco. ¿Sí? Por lo tanto, es una casa de fuego cardinal. ¿Sí? La cúspide de la casa 1 se llama ascendente. O sea, cuando hablamos del ascendente, estamos hablando de la casa 1. ¿Sí? La palabra clave para esta casa 1 es el yo soy. El tema central de esta casa... Es la autoafirmación y la orientación interior. Esto ocurre ahora sin forzarlo, sino que surge de tu propia autoconfianza. ¿Cuáles son las preguntas que deberías hacerte en esta casa 1? ¿Qué tareas o situaciones eh, que requieran toda tu energía te quedan por realizar ¿qué necesitas cambiar en tu vida? ¿sí? bien la casa 2 la casa 2 está relacionada con el signo de Tauro o sea que es una casa de tierra eh, y es una casa fija eh, la palabra clave es yo tengo. Dice, mantenete abierto a la abundancia, ya que ella es consecuencia de nuestros propios pensamientos y acciones. Pero también es un don de la vida y puedes aprender a aceptarlo con gratitud y modestia. El éxito verdadero llega cuando has aprendido a servir. Este éxito supone un, un enriquecimiento en todos los ámbitos de tu vida. Es hora de actuar. Puedes experimentar cosas importantes. ¿Cuáles son las preguntas que deberías hacerte acá? ¿Qué actividad te gusta? ¿Cómo podrías desarrollar tu personalidad? ¿Qué significa para vos el éxito? Presten atención a estas preguntas porque estas son las preguntas que nos vamos a hacer después dependiendo de en qué signo nos cae la casa. Porque acá estamos tomando una carta donde cada casa coincide justamente con el signo eh, que le corresponde, digamos. Pero la casa 1 no siempre cae en aries. Yo, por ejemplo, tengo casa 1 en Leo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo después, en las próximas clases. Casa 3. La casa 3 está relacionada con el signo de Géminis. Por lo tanto, es una casa de aire y es cardinal. O sea, eh, perdón, es mutable. O sea, cambia. ¿Sí? Bien. Es el yo pienso. Tienes excelentes habilidades que deberías compartir con los demás. Una de tus tareas más importantes es encontrar y crear el entorno adecuado para tus diversidades, eh, para, perdón, para tus diversas actividades y empresas. ¿Cuáles son las preguntas que te tenés que hacer acá? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Con qué medios y en qué marco puedes transmitirlos? Esas son las dos preguntas. Casa 4. La casa 4 eh, está relacionada con cáncer. O sea que es una casa de agua cardinal. Ahora sí es cardinal. Eh, y representa el... Yo siento. Un cambio inminente promete una feliz mejora en tu vida. Prepárate y controla tus relaciones actuales. Deja atrás algunas de ellas. Busca tu verdadera familia, a la comunidad en la que te sientas como en casa. Pregunta, ¿qué áreas de tu vida están cambiando? ¿Estás preparado para acabar con lo viejo y hacer lugar para lo nuevo? Bien. Casa 5. La casa 5 está relacionada con el signo de Leo. Por lo tanto, es una casa de fuego fijo. Eh, la palabra clave para esta casa es yo quiero. Cuando estés preparado para aceptar todo lo que hay dentro de vos, podrás moverte con la máxima energía y con capacidad de sentir. Ser consciente, amar y comprender. Las preguntas que deberías hacerte en esta casa es qué áreas de tu vida quieres experimentar más plenamente. ¿Qué es lo que te lo ha frenado en, la, en el pasado? ¿Estás listo para intentarlo de nuevo? Bien casa 6 la casa 6 está relacionada con el signo de Virgo o sea que es una casa de tierra y es eh, fijo este es el primer signo de tierra fijo eh, eh, a ver perdón eh, dijimos eh, es mutable, ahí está Es el signo de tierra mutable Parecía que no podía ser eh, <ríe> Entonces La casa 6 es Yo analizo la palabra clave Lo que está intentando desarrollarse dentro de vos Es de una belleza exquisita Y de una ternura extraordinaria Dale la protección y la alimentación que necesita ahora. No hace falta usar la fuerza. Todo se desarrolla a su debido tiempo. Las preguntas que deberías hacerte, ¿te das a vos mismo la protección y la alimentación que necesitas para desarrollarte? Bien. Casa 7. Eh... primero vamos a hacer un repaso de las seis primeras casas yo soy la casa del yo del ego ¿sí? yo tengo la casa del, eh, de, de los bienes de las posesiones de lo material de cómo te relacionas con lo material la casa 3 yo pienso cómo te desarrollas con eh, mentalmente como qué tan rápido sos para aprender, para hablar, para decir, para ser, ¿sí? para contestar, eh, como te te moves en el mundo a través del pensamiento de el hemisferio lógico sería eh, también es la casa de los hermanos. La casa 4, el yo siento, cómo sentís, cómo te afectan las cosas. ¿sí? También es la casa del hogar, de la familia. La casa 5, yo quiero, es la casa de la felicidad, de, de cómo te relacionás con la felicidad, con el... Eh, se dice que es la casa de los amantes, porque también es como te relacionas en el goce eh, sexual, por ejemplo. No, no la sexualidad que está en Escorpio sino con el goce sexual. Y la casa 6, que es el yo analizo, también es la casa de la salud y de la en, eh, es la casa de, eh, de la salud y del trabajo. Eh, iba a decir de la salud y de las enfermedades, estoy retrabado hoy pero porque en Mar del Plata en el mes de octubre que haga 27 grados como está haciendo hoy, es una cosa inaceptable y entonces eso eh, nos tiene a todos mal porque en esta época del año no hace esta tem estas temperaturas eh, entonces hasta eso es hasta la casa 6. ¿sí? En la casa 6, dijimos, es salud y trabajo. Casa 7. La casa 7 está relacionada con el signo de Libra. Es, por lo tanto, un, eh, un, eh, una casa de aire. Y este aire es eh, cardinal. Sí. Eh, entonces, es yo equilibro Observa con cuidado aquellas situaciones de tu vida diaria Que tienden a perturbar tu estabilidad interior Descubrí las condiciones que te ayudan a encontrar tu armonía E incluir esta cualidad en más áreas de tu vida Pregunta ¿Qué es lo que más te ayuda a encontrar y permanecer un rato en tu centro meditativo? ¿Qué pasa si lo pierdes? Es la casa también de la pareja. O de los socios, o de los socios económicos. Casa 8. La casa 8 está relacionada con el signo de Scorpio. Es una casa de agua, eh, fijo, ¿sí? Fija sería la casa. Eh, la palabra clave de esta casa es el yo deseo. Acá en esta casa 8 está la sexualidad, eh, está también eh, el... Eh, decimos que es la casa de las muertes, pero no porque representen las muertes físicas, sino porque es la casa de los cambios profundos. Eh, deberías disfrutar ahora de todo lo que te da la vida, esta es la mejor expresión de tu gratitud, acepta tus necesidades y pasiones sexuales y vívelas al máximo. Pregunta, ¿seguís albergando sentimientos de culpabilidad que no te dejan disfrutar del placer? ¿Qué deseos secretos no estás reconociéndote a vos mismo o vos misma? Bueno, vamos para la casa 9. La casa 9 está relacionada con el signo de Sagitario. O sea que es una casa de fuego, mutable. Eh, y, y representa el yo veo, la casa 9 es la casa de la alta escuela, decimos, es la casa de la filosofía, es la casa de los viajes, es la casa del moverse por el mundo, es la casa de las mudanzas también. Eh, estás descubriendo tus verdaderas fuerzas, confía en tu vida interior. Podrías incluso unirte a un grupo de estudio con el que compartas tus creencias. Ah, porque es también la casa de las creencias. Eso te ayudará a desarrollar tu potencial. Pregunta, ¿eres consciente del miedo que sentís de tu propia fuerza? ¿En qué aspecto de tu vida ves este miedo? Bien, casa 10, que es el medio cielo. La casa 10 representa el medio cielo, está dado por el medio cielo. La casa 10 está relacionada con Capricornio, o sea que es una casa de tierra cardinal. ¿sí? Eh, y la palabra clave para esta casa es el yo uso. Eh, las otras palabras clave son profesión, brillo y destino evalúa si es un momento para que muestres un carácter más fuerte e íntegro o el reto es que te subordines a los principios y reglas eh, a la vida misma y conectes con las emociones del corazón la pregunta sería ¿te asemejas en tu vida o en tu comportamiento a una Fortaleza rígida, fortaleza rígida o por el contrario necesitas más organización, estructura o reglamentación en tu vida Bien, la casa 11, la casa 11 está relacionada con acuario que es un signo de aire y en este caso fijo ¿Sí? Entonces, la casa 11 es una casa de aire fija. Eh, la palabra clave es yo sé. Y acá se ven los amigos, se ve la comunidad, la sociedad, cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo en sociedad. ¿Sí? Deja que tus ideales alcancen el cielo y seguí en contacto con la tierra, te dice esta casa. Confía en tus inspiraciones y encuentra maneras de compartir lo que has descubierto con otras personas. Serás puesto a prueba y reconocido por los frutos que des. La pregunta en este caso sería ¿estás completamente satisfecho con lo que estás haciendo? Y por último, la casa 12, que está relacionada con el signo de Pisces, o sea, con el signo número 12, o sea, que es una casa de agua eh, mutable. En esta casa, la palabra clave es yo creo. Es la casa para los que creen en el karma, la casa karmática por excelencia, es también la casa de los encierros, es la casa donde se pueden ver los autos encierros o eh, los encierros que vienen de afuera, las cárceles, las, eh, los eh, sanatorios mentales, eh, ¿sí? todos los lugares donde nos ingresan y no podemos salir. Los monasterios también, ¿sí? Cuando hacen votos de, de silencio, de castidad, de relacionarse con, con el afuera, ¿sí? Eh, y también hay una parte de la Casa 12 que es muy discutida, que por eso yo la enseño, eh, pero lo aclaro que hay que no lo creen, que dices que acá están los enemigos ocultos. Que, ¿Qué significa? Que todas las personas que nacen, eh, dentro, que se relacionan con vos y que nacen dentro de esos días que comprende esa casa 12, son tus enemigos ocultos. ¿Qué quiere decir? ¿Que te vienen a hacer daño? No. Que vos le desvés karma de otras instancias, de otras vidas, ¿sí? Para los que creen en vidas pasadas. Eh, y que entonces esas relaciones pueden llegar a ser relaciones hermosas eh, siempre que vos te relajes y que pagues esa deuda que tenés. Eh, que vienen a cobrártela. Bueno, lo que dice esta casa es ¿Has oído la llamada de lo desconocido? Te encuentras en un umbral de nuevas experiencias. Presta atención a la voz de tu corazón y examina en paz las cosas que te ayudarán a encontrar el buen camino. Las preguntas que deberías hacerte es ¿Qué zona de vos mismo te son desconocidas? ¿Cuáles son las experiencias que más temes? Y con esto hablamos de las generalidades de las 12 casas astrales. Les recuerdo, acá abajo les dejo en la caja de descripción eh, esto mismo escrito para que lo tengan y lo puedan consultar todas las veces que, que lo deseen, sin tener que ver todo el video. Y a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver eh, dos casas en los 12 signos y que van a ser las casas gemelas le llamamos o sea por ejemplo la clase que viene vamos a ver la casa 1 en los 12 signos y la casa 7 en los 12 signos la siguiente clase la casa 2 en los 12 signos y la casa 8 en los 12 signos así son 6 clases que vamos a tener de 6 así de casas. Eh, y después sí, ya vamos a empezar a ver cómo combinamos el signo, la casa y los planetas. Bueno, gente, gracias, gracias, gracias por acompañarme siempre en estos videos. Eh, ojalá les esté interesando estas clases de astrología. Eh, les recuerdo, suscríbanse, denle clic a la campanita, déjenme un comentario, eh, pónganle like al video. Eh, gracias. Nos volvemos a encontrar eh, en la próxima clase, eh, que es la clase 18.